El dramático relato de Mika Visiconte fue una situación horrible. Hasta lloré de angustia. Llega fin de año y las vidas se revolucionan. Todas las tareas pendientes y exigencias se juntan, y, de pronto, Estás pensando en 20 cosas a la vez. Le pasa a todo el mundo. E incluso a los famosos. Mika te es la prueba de cómo ciertas situaciones pueden afectarte más de lo normal. Dos días atrás. La bailarina salía de los ensayos de Somach y tuvo un accidente de tránsito. Entrevistada por los especialistas del show, la rubia relató qué sucedió exactamente. Salía del ensayo del bailando e iba a casa. Cruzo la avenida y venía un chico en moto. No lo veo, él no me ve a mí. No sé qué pasó, contó a un soqueada. Y agregó, clavo los frenos a un metro de distancia, porque no tenía tiempo de pasarlo. O me lo llevaba bien puesto o clavaba los frenos para que sea menos fuerte el choque. Clavé los frenos y el chico cae de la moto. Acelero y dejo el auto tirado ahí y me acerco corriendo a verlo. Todo esto te lo cuento tranquila ahora, pero estaba súper nerviosa, porque en ese momento me temblaba todo el cuerpo. Comentó. Y continuó narrando, le pregunté al chico si estaba bien y me dijo que sí. Veo una ambulancia a media cuadra, corro a buscarla y está vacía. Volví con él y llamé a la ambulancia. Que vino al toque y la policía también, aseguró la ex concursante de combate. Yo sé algo de primeros auxilios, así que le pedí que se quede quieto porque no sabía si tenía alguna lesión grave. Se quedó quieto y le iba hablando, le pedí su nombre, le pregunté cómo se llamaba el papá, anoté su teléfono por las dudas. Cuando la ambulancia se lo lleva, le digo, ahora voy. No sabía lo que me iba a pasar a mí, y el policía me dice que tengo que acompañarlo a declarar, explicó. Estuve cuatro horas, me atendieron súper bien. a mi abogado y a Fabián, Cubero. Me hicieron análisis de alcoholemia, drogas y de ahí me fui, súper agotada y angustiada. Fabi me llevó a casa y me tranquilizó, dijo agradecida. Avisé que faltaba a incorrectas, pero sí fui a ensayar para el bailando porque tenía la sentencia. Fabián me acompañó y se quedó conmigo todo el tiempo. Finalmente, Mika aclaró que el joven se encuentra bien. Que solo se lastimó un poco un tubillo pero no es nada grave. Hablé con el chico, se llama Axel, hablé con su papá también. Él está bien y eso me tranquilizó un poco. Fue una situación horrible. Pero sirve para aprendizaje, o sea tengo que prestar más atención. En el momento hasta lloré de la angustia Ed, cerró.